Bienvenidos, hoy estaremos hablando en, este, en esta habilitación de digital para el docente sobre el curso de almacenamiento y recuperación de datos locales o en la nube. Antes de iniciar el curso, es bueno siempre llevar a reflexión. Entonces aquí tenemos una breve reflexión que dice nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Nuestro queridísimo ya extinto, Albert Einstein. Aquí están los datos. Yo, como su facilitador, Domingo Vargas, estoy dejando mi contacto telefónico ¿verdad? y un contacto directo a mi email. Entonces, vamos a hacer una breve dinámica como lo que vamos a tratar es acerca de plataformas de guardado de almacenamiento de datos para generar nosotros mismos una comunicación entre algunas plataformas online. Está de su libre albedrío, la utilización de la que ustedes entiendan o comprendan mejor. ¿Ok? Entonces, es bueno que ustedes me contesten esta pregunta, se la hagan individualmente, ¿verdad? Y me dejen saber cuáles son las expectativas sobre este curso, las cuales yo estaré leyendo siempre que vayan llegando al correo que ustedes tienen ya de en mi contacto. Entonces, todo curso merece reglas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos algunos acuerdos de participación y sana convivencia. Entre ellos tenemos como número uno levantar la mano al pedir la palabra. Y recuerden que vía Internet lo podemos hacer en la plataforma que estamos ya desarrollando esta clase o curso de implementación. Número dos, cumplir el protocolo de participante. Como número tres, representar los comentarios, respetar los comentarios de los, de los demás ¿verdad? para mantener lo que es la sana convivencia, evitar enviar a las tareas tarde, o sea, enviar la tarea a la fecha indicada, seguir al pie de la letra las indicaciones para las prácticas que son asignadas y están directamente eh, colocada en la plataforma y enviada a sus correos. Velar por cumplir las reglas anteriores. Entonces, si ustedes pueden aportar alguna idea y sugerencia, pues bienvenida sea. Entonces, ¿cuál es la importancia del tema a tratar en este curso? Bueno, tiene la finalidad de garantizarle el correcto uso, los conocimientos, aprendizaje, comprensión sobre el almacenamiento y recuperación de datos locales o en la nube utilizarlo para obtener el mayor y el mejor beneficio en su desarrollo personal profesional. Entonces tenemos un plan de ejecución para este curso con el nombre almacenamiento, recuperación de datos locales o en la nube, con un solo módulo, eh, la fecha indicada, el horario establecido, la duración que va a tener y cuáles serían los resultados de aprendizaje que el participante ya socializado los contenidos que de una forma u otra y lo tienen ahí en la guía, las personas participantes serán capaces de identificar las características, ajustes de interfaz, herramientas y plataformas de guardado de datos en línea, lo que llamamos la nube, verdad? implementar los fundamentos para realizar el backup, eh, adecuados y ordenados, elaborar con los parámetros ya preestablecidos directorios bien estructurados con sus archivos. Eh, tenemos también un contenido temático para este curso donde vamos a desarrollar lo que es el almacenamiento en la nube, implementación del almacenamiento de datos, tipos de archivos, eh, la pregunta qué es un archivo y, y cómo funciona, eh, optimización automática de, de esos eh, contenidos, lo podemos sincronizar y los procesos para descargar los archivos. En la estrategia de actividad de enseñanza tendremos las técnicas expositivas y demostrativas, utilizaremos algunos equipos y herramientas, también como material didáctico, en este caso la guía número 2, y otras fuentes asociadas al Internet. Utilizaremos las PC, dispositivos móviles, etc. Plataformas como Google Meet, eh, Google Drive, eh, Gmail, para podernos compartir directamente ¿verdad? todo lo que son las prácticas que vayamos desarrollando y a las actividades. Imágenes y videos de referencia también obtendremos esta presentación también como un medio de utilización. Los criterios de evaluación e instrumentos para, para sacar mayor provecho a esto serán prácticas, pruebas como pequeños quips y vamos a utilizar unas rúbricas. Tienen preguntas o comentarios hasta el momento, es bueno que lo dejen saber en este instante para continuar. Entonces, ¿qué saben sobre lo que es recuperación y almacenamiento de datos, por favor me lo dejan saber directamente si tienen algún conocimiento o una noción de este conocimiento. Entonces, ¿Cuál sería la noción del almacenamiento, datos y la nube? También si tienen los criterios de comprender un poco acerca de esto, me lo dejan saber directamente y le estaremos revisando. Entonces, ¿cuáles beneficios traerá a su vida profesional este curso? Bueno, como primero fomentar la comunicación, ya sea una comunicación escrita o de texto por chat, ¿verdad? O también compartir imágenes y demás, utilizando esta cuestión de lo que es directamente la, la nube. Mejorar la comunicación entre los usuarios. Ya tenemos varias plataformas que nos ayudan y nos colaboran directamente con eso. Aumentar la posibilidad de guardar copias o crear backcodes de algunos archivos que tenemos y no tenemos ya almacenamiento, pues lo podemos de una forma u otra en algunas plataformas. Mantener un espacio habilitado para eso. Actualizar tus datos en tiempo real. O sea, podemos hacer sincronización de los archivos con diferentes dispositivos en la plataforma. Aprender a utilizar las plataformas de almacenamiento que están ya en las nubes. Eh, ojo con esto, señor. Algunas ya tienen una... Limitante es que cuando ya está por agotar el espacio de almacenamiento, pues tiene que contratar o crear un nuevo usuario. Compartir datos precisos eh, con, con quien usted desee. Tenemos la facilidad de poder abrirlo, eso, como Google Meet, que podemos grabar algunos videos y compartirlo vía eh, Google Drive. ¿verdad? Y le Podemos habilitar a, a que un grupo o determinado tipo de personas pueda ver o no ese archivo. Eh, sabrás realizar backups directamente organizados en una plataforma. El objetivo general de este curso es que al finalizar la acción formativa o el curso, las personas participantes estarán en la capacidad de mostrar sus conocimientos y habilidad en la utilización e implementación del almacenamiento y recuperación de datos locales o en las nubes. Sacar el mayor beneficio con estos aprendizajes. El objetivo del aprendizaje es que socializados estos contenidos, las personas participantes serán capaces de identificar las características de algunas plataformas para almacenamiento de datos en la nube, que son gratuitas, y cómo sacarle mayor beneficio. Manejar los ajustes necesarios para compartir datos y protegerlos debidamente. Utilizar las diferentes características y la obtención de optimizar la, un, la utilidad eh, sus ventajas y desventajas en la nube, cómo sacarle el mayor beneficio directamente a cada una de las plataformas. Entonces, si se dan cuenta, hasta ahora hemos visto un pequeño resumen de lo que vamos a tratar y de todos los temas que vamos a desarrollar en conjunto. Entonces, como noción básica, tenemos la introducción de almacenamiento y recuperación de datos local o en la nube. Entonces, ¿qué es el almacenamiento? Bueno, podemos decir que son los espacios de almacenamiento los que te ayudan a proteger los datos de falla de la unidad y, y amplia el almacenamiento a lo largo del tiempo, a medida que agregas unidades a tu equipo. O sea, podemos tener datos copiados para, eh, si nos falla en algún momento un disco duro o el equipo, eh, poder recuperarlo. Eh, puedes usar espacio de almacenamiento para agrupar dos o más unidades en un grupo de almacenamiento. Ya aquí se puede decir que puede utilizar la capacidad de ese grupo para crear unidades virtuales denominadas espacios de almacenamiento. Estos espacios suelen almacenar dos copias de los datos para que si se produce un error en una de las unidades aún tenga una copia intacta de los datos. Ya en este caso sería base de sincronización, se crea un backup en nuestro disco local y en la nube. Concepto de almacenamiento de datos. Es un repositorio, que en este caso, en un, pequeño, un pequeño folder que nos dan directamente con la plataforma, donde podemos nosotros centrar la información que se puede analizar para tomar decisiones eh, mejor informadas. Los datos fluyen hacia un almacenamiento de datos desde el sistema transaccional, base de datos relacionadas y otros orígenes, normalmente a una eh, cadencia regular. Los analistas empresariales, los ingenieros de datos... Los científicos de datos y los responsables de toma de decisiones tienen acceso a esos datos. O sea, que aquí podemos nosotros tener, como quien dice, usuarios con permisos eh, mediante herramientas inteligentes empresariales. En este caso, clientes de eh, lo que son la base de datos, SQL y otras aplicaciones de análisis. En la implementación y almacenamiento de datos, eh, tenemos que tener algo muy pero muy pendiente que normalmente, normalmente los archivos están formados por un grupo que, que en este caso es eh, como una sintaxis donde está el nombre, un punto y una extensión, si se dan cuenta aquí el ejemplo, tenemos un archivo ahí que es ejecutable el, el nombre nos sirve para diferenciar unos archivos de otros y la extensión para atribuirle una propiedad concreta esta propiedad es asociada o de tipo de archivo, vienen dadas por las letras que conforman la extensión. En este caso, .exe, que quiere decir que es un ejecutable para realizar una instalación dentro de una plataforma. Normalmente, sus máximos son tres letras, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, tenemos el .jpg, .html, .java, etc. Cada uno de estos pequeños grupos de ...de carácter están asociados al tipo de archivo que en este caso tenemos la extensión. Entonces, aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos varios tipos de archivos que tienen diferentes formatos. Entonces, podemos dividir los archivos en dos grandes grupos. Estos son los ejecutables y los no ejecutables o archivos de datos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos? Es que los primeros están creados para fusionar por sí mismos. Lo segundo, almacenan información que tendrá que ser utilizada con ayuda de algún programa. En este caso, eh, llevan otros archivos que resultan necesarios, aparte del ejecutable. Dentro de los tipos de archivos de datos, en este caso, se pueden crear grupos, especialmente por la temática o clase de información que guarden. Así lo haremos eh, en este tipo de tutorial. Eh, separaremos los grupos de archivo, eh, podemos decir en imágenes, de texto, de videos comprimidos, etc. Y nombraremos algunos programas asociados a estos archivos. Entonces, eh, aquí tenemos la, una imagen ¿verdad? de algunas aplicaciones predeterminadas con algunos tipos de archivo. Desde el PDL, PDF, aquí tenemos PDS, PDX, PET, que Asociado a cada una de las extensiones, podemos ver cuáles programas lo ejecuta Entonces, ¿qué es un archivo y cómo funciona? Ya hablamos que el archivo es una información de un orden que se guarda con, con nombre de archivo y con una extensión. En este caso, podemos tener almacenado en, en, en un disco duro eh, varios tipos de archivos que en estos son los más comunes de texto, y aquí están las extensiones, que hablamos que tienen como mínimo eh, tres letras, ¿verdad? De imagen, de video, y ahí están sus extensiones, de ejecución o de sistema, de audio, de archivos comprimidos, de lectura, de imagen de disco. Entonces tenemos optimizaciones automáticas, o sea, como nosotros tenemos eh, una gran ventaja, de las que son más importantes que podemos utilizar, que quizás eh, no nos damos cuenta de esto. Se trata de optimización automática que brinda cada proveedor en su plataforma. En este caso estamos hablando de la plataforma en la nube. Ahorita hablé de las copias que podemos crear directamente en las nubes, en las plataformas eh, automáticamente. Entonces cada vez que nosotros guardemos un directorio, y esté linkeado a la plataforma sincronizado, ese archivo entonces se va a optimizar automáticamente. Ante la enorme competencia dentro de, ese, de este sector, es común encontrar cada vez más aspectos que lo diferencien entre ellos para atraer mayor cantidad de usuarios y afianzar la fidelidad de quienes ya lo utilizan. Algunos ejemplos, podemos decir, existen muchísimas plataformas, pero vamos a utilizar por lo menos tres de estas están aquí englobadas, que sincronizan con cualquier dispositivo de almacenamiento que tengamos habilitado. De ejemplo, tenemos otro box que se utiliza este servicio, te darás cuenta que es muy sencillo añadir atajos a las carpetas para que parezca que como si fuera tu escritorio. O sea, no necesita conexión a internet para poder accesar a los documentos de la nube en forma más rápida y sencilla. iCloud, este servicio se Encuentra preinstalado en todos los dispositivos de Apple, desde que tú compras un dispositivo Apple Try iCloud como aplicación integrada, haciendo un backup de la mayoría de tus informaciones de una manera automática, salvo que las cancele. Podemos bloquear, ¿verdad? Que, que no haga eso directamente en la característica de los ajustes. Respaldo eh, de tus documentos ¿verdad? en la nube para brindarte mayor accesibilidad y seguridad de ellos. También tenemos Google Drive, como comenté a un inicio, ¿verdad? que esta clase que nosotros estamos impartiendo, eh, también se archiva directamente el video en Google Drive. Le ofrece todo un pack de lo que es Google Docs, Slides, Shift, fotos, entre otras muchas cosas más. Y como les decía, existen otras plataformas que aquí la podríamos mencionar, pero tomaríamos mucho tiempo en esto. Entonces, proceso para descargar archivos. Usted puede ir a Google Drive, ¿da? la extensión está aquí. ¿Cuál es el, el, la URL para llegar? Hacer clic en el archivo que quiere descargar. Para descargar archivo o varios archivos, eh, pulsa la tecla Comando. Si utiliza Mac como sistema operativo o Control, utiliza Windows como sistema operativo. Haz clic en el archivo que quiera y ahí seleccionará directamente y te aparecerá el botón de, con el botón derecho el, el, el icono de descarga. Eh, algo muy interesante e importante es que no puedes arrastrar un archivo ni una carpeta directamente de, eh, de allá de la, de la plataforma al escritorio de, de, tu, de tu dispositivo. En este caso, si está utilizando una, una PC o una tablet. Si no puedes descargar un archivo, es posible que el propietario haya inhabilitado, como les dije, podemos darle permiso, ¿verdad? Tiene algunas opciones para que se pueda pasar o no a la descarga. Entonces, el usuario no puede descargarlo hasta que usted le habilite ese permiso para que él pueda verlo o pueda eh, comentarlo o editarlo. Entonces, las cookies de tercero bloqueadas pueden impedir también eh, la descarga en la versión de, de web que tiene Drive. También utiliza, si no tiene habilitado en, en el dispositivo, puede habilitarlo vía internet. Entonces aquí vamos a ver un pequeño video. ¿Qué es? El almacenamiento en la nube. Cuando guardamos un archivo en el computador, este se guarda físicamente which Ok, miren, vamos a dar un pequeño quiz de las informaciones que hemos tratado. No se asusten, es algo breve es para saber más o menos cuál es su entendimiento y la comprensión que tiene de lo que hemos visto hasta ahora que ustedes han obtenido como conocimiento. Entonces aquí le paso el enlace para que puedan hacer el pequeño quiz. No lo va a tomar mucho tiempo, son varias preguntitas, verdadero y falso. Y algunas de selecciones múltiples y texto solamente. Buena suerte. Ok, muy bien. Vi que la mayoría de ustedes completaron directamente lo que fue. Pues, veo que algunos eh, fallaron en algunas de las cositas, pero no es tan, tan necesario. ¿eh? Solamente necesitamos informarnos un poco mejor y salir de esa Es para eso solamente. Entonces vamos a practicar, lo que vamos a hacer, señores, es vamos a crear nuestra, bueno, los que tienen ya correo tienen esa facilidad, eh, nuestro almacenamiento en la nube. La mayoría de los que han presentado sus extensiones de correo electrónico con Google, los Gmail, ya tienen habilitado automáticamente una plataforma de compartir y archivar y archivar algunos eh, espacios de nube. Lo que tienen Hotmail tienen facilidades de alguna plataforma también. La mayoría de servicios, ya sea de correo, tiene esa peculiaridad. Entonces vamos a crear esto. Esto nos demorará más de 15 minutos. Los espero. Entonces ya visto que han generado algunos de ustedes ¿verdad? alguna carpeta o directorio organizado, eh, necesito que me respondan a esta pregunta con total sinceridad para yo poder de una manera u otra asistirle y ayudarle con esas dudas. Para usted, ¿qué ha sido lo más fácil de entender y lo más complicado en aprender? Y por favor, explique. Ok, muy bien. La mayoría de las dudas espero que hayan sido respondidas y que le haya asistido de la forma adecuada para poder ayudarle. Entonces, dentro de la síntesis, aquí tenemos unas cuantas cositas. Vamos a ver lo que los logros alcanzados hasta el momento. Eh, realizado con éxito esos ejercicios propuestos, el participante será capaz de identificar las características principales del almacenamiento y recuperación de datos locales o en la nube, de acuerdo a las informaciones obtenidas basadas por el manual o la guía que, que es la número 2. Manejar las buenas prácticas utilizando las plataformas de almacenamiento, eh, especificando en las informaciones referidas. Recuerden que cada una de esas plataformas tiene un manual de usuario que si tienen dudas o comentarios es relevante, además de la, de la que yo les he ido contestando, pues pueden auxiliarse de eso utilizar los diferentes conceptos almacena, y elementos para organizar los ACO almacenados en las nubes entonces para hoy lo que hemos visto en este curso almacenamiento y recuperación de datos locales o en la nube hemos tra tratado el tema de almacenamiento en la nube como tal eh, su definición y, y desarrollo implementación del almacenamiento de datos tipos de archivos qué es un archivo y cómo funciona, optimización automática o sincronización en diferentes medios o dispositivos ¿verdad? móviles, proceso para descargar el archivo y cuáles serían los problemas generales. La utilidad de lo aprendido hasta ahora es las generalidades, características, ajustes y funcionalidad del almacenamiento y procesamiento de datos en ambos conceptos sobre algunos términos relacionados con el almacenamiento en la nube y alguna nomenclatura de esos términos. Funciones generales de, de sincronizar, ¿verdad? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Eh, cuando copiamos, compartimos y cuando guardamos o, o enviamos algunos formatos de esos archivos que tenemos a la nube. Entonces, muchas gracias por eh, estar aquí activo en este curso. Espero que esto le haya servido de mucho y nos veríamos en la próxima.